Sí. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Aquí en El Chisme, porque el maestro... ¿No, no lo conoces? Te presento al maestro Bunt. Hola, ¿qué tal? Uno de, los, uno de los brazos derechos de, de Ultracinema. Y este siempre tiene chismes interesantes. A veces, a veces. Estábamos en pleno chisme. Desde, Pero bueno, desde, pues, que, desde que me mudé no encuentro muchos, no tengo muchos... Pero aún así, aún así, sueltas la aún sopa. Así, aún así, exactamente. <risa> eh, pues Alejandra, no sé si has escuchado el podcast anteriormente, ¿eh? pero bueno. Lo he escuchado un par de veces, sí. Ah, bueno, pues entonces ya sabes que esto es una conversación entre amigos. Además, mira, nadie lo escucha, solo su mamá de Antonio. Y es para re regañarlo después, obviamente. Entonces, este, pues la verdad es que lo que queremos es como que el origen del podcast fue así como entrevistar a nuestros amigos que hacen cine experimental, pues para que la gente sepa que no son, no son, son seres humanos, no, ah. no, no son animales raros. Entonces, este, pues sí, como que bajarle dos rayitas o, o, o tres a la, a la concepción que de repente se tiene del, del, del cine experimental, de su creación, sus procesos. Y bueno, pues ha resultado un experimento interesante porque este es el capítulo número 70, entonces imagínate. Pero bueno. Pues vamos a empezar, Maestro Bun, ¿le parece? Me parece bien. Pues, eh, sí, sí me escuchan bien y todo, ¿verdad? Es que luego hay un perrito por aquí... Que... Uy, no. uy, no te en, preocupes. Casa, en, en casa de Micha hay como siete. Aquí, entonces, sí, este... este es un, un podcast totalmente de pet friendly y sí. seguramente en algún momento mis tuntunes también la darán, entonces no te preocupes, no pasa sí, nada. Sí, no, no, no te, no te preocupes. Y, Al y contrario... Sí, sí. Y de hecho se incluyen en, en, en la transmisión, porque pues, sí, es, es no, parte... Son, es el sello de la casa. Ah, bueno, es? Es, es parte del ambiente. Ahorita Orale. el maestro, el maestro bueno está, no, no, no tiene hierbita por allá, pero normalmente cuando está en su casa se atraviesa. Entonces igual, digo, es, es totalmente Órale. Igual, no, vamos no a empezar. No, no. ¿Quién, quién, ¿Quién empieza? Em, empiezo yo, me toca. Va, está bien. Bueno, venga. Nada es original.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 el podcast más pirata de las redes, que como saben, pues se, se, eh, se libera el capítulo nuevo eh, los jueves. Entonces, está este si lo están escuchando por primera vez, pues esperemos que sea en el jueves, que está recién fresquecito. Y si no, pues se va a quedar ahí para la posteridad hasta que es, es, explote la cacombe zombie y los servidores de Google revienten. Y, y, y, y bueno, ahí está, el de YouTube. Estamos estrenando página, página web que se llama cinema Punto .x10.mx punto y ahí también pueden consultar los capítulos anteriores del podcast y bueno eh, estoy muy contento una vez más de tener a mi querido amigo Contlapache eh, eh, pues se me, se me acaban los no se me acaban más no, bien, me rebasan los, los adjetivos calificativos para este personaje que es eh, galante con las mujeres implacable con los guanabis pero tierno con las cineastas experimentales el maestro Bunt, desde ya, ya, Monterrey, canadiense. Ya ya, ya, estaba, ya ya estaba, ¿no? Ya estaba, lo tengo que volver. Creo que lo habías escrito, sí. Sí, lo tengo que volver a, a consultar porque eh, esa presentación calimanesca no, no me salió. en pa esta Parafraseando caso. a Calimán, sí, pero ya Exacto. estaba. Me acuerdo que ya estaba. Pues, pues muchas gracias y, y me atrevería a decir que no solo es el, el podcast más pirata, sino más terapéutico de las redes, porque aquí se dice de todo y hablamos de todo un poco sobre el cine experimental sus visiones sus derivas y todo lo que se nos ocurra hasta también, chismes hasta, hasta, este es, hasta chismes el, el ventaneando y, del cine experimental y, y, y, y también tenemos y también tenemos pues pues parte de las de lo que nos une eh, de la pasión que nos une por el archivo y hoy no es la excepción pues sí, un poquito como, como hemos estado en estos últimos capítulos, eh, entrevistando de alguna manera personajes relacionados con archivos, esa, esa reflexión nos llevó a la invitada del día de hoy, de cual le agradecemos muchísimo que esté por acá, porque eh, pues nos tiene muy contentos este, este proyecto que tiene entre manos, que ya cocinó, ya está, ya está ahí, ya está a punto de, de, de, de hacerse público. Alejandra Arrieta, directora del de documental, de Paula Weiss, bienvenida buenas, buenas tardes, noches, días, lo que sea Hola, muchas gracias Estoy muy contento de estar en el podcast más, más pirata de las redes Pues bienvenida, bienvenida nos, no, Como te decía, nos, nos hace muy felices que, que estés por acá Pues para que nos platiques absolutamente todo Todo sobre este proyecto Que pues ahí, ahí un poquito lo hemos tenido eh, Vigilado por, por muchas circunstancias y sabemos que no ha sido fácil, que ha sido un camino muy largo, muy, muy largo. Y pues cuéntanos, cuéntanos. Si quieres si empezamos por, ahora sí que como diría eh, eh, Jack el Destripador, pues empezamos por el principio. Y cuándo fue el origen, de, de dónde le surgió la idea, etcétera. Bueno, pues el origen casi siempre digo... Digo, es como relativo, no pero <risa> casi siempre digo que es, eh, fue cuando estudiaba mi maestría en, en Londres, hice mi maestría ya en, en la Universidad de Goldsmiths y justo como que en teoría y filosofía de cine y pues digo siempre he tenido como un interés en en la realización también pero como que pues eh, pues si sí, realmente lo que yo quería estudiar en ese momento pues, tenía más que ver con una onda como teórica y eh, pues sí como que yo justo estaba explorando temas que tenían que ver con el archivo con las sensaciones con la experimentación en la imagen este pues a eso te estoy hablando dos mil eh, 2014, 2015, por ahí, y empecé a colaborar también ahí en una galería de un, un amigo llamado Javier Calderón, que de hecho gracias a él conocí al maestro Antonio Arango y como que creo que también por ahí se han, hay, han ido abriendo como puertas en el camino, este, y el, ellos estaban haciendo una expo de Polaváez, y me dice, bueno, pues, Tú estás estudiando esto, tienes que participar en lo de Polabais y yo pues quién es Polabais, ¿no? No tenía yo ni la más mínima idea. Este, siempre digo que como que tuve que salir de México siento para conocer quién es Polabais. Este, y y bueno, pues empecé a participar en esta exposición, regresé a México, visité el archivo que está ahí en el Moac y a mí me, pues me voló la cabeza todo lo que ahí estaba que nadie lo pelaba, ¿no? O sea, sí, sus calificaciones del kinder, los dibujos wow. que le hacía su mamá, ¿no? Las cartas a sus novios, millones de diarios. Entonces, como que sí, creo siempre pienso que ese fue como el momento así de donde se engendró todo, ¿no? Y yo ya había, eh, yo fui asistente de edición en la historia negra del cine mexicano. Oh, como no. que siento que yo ya traía esta onda del archivo, como que me, obviamente, pues trabajar con Andrés fue así algo que me, me, también me abrió la cabeza en muchos sentidos, entonces, pues sí, como que dije, tiene que haber un documental que surja a partir de este archivo, ¿no? Y así fue. Le mandamos, aprovechamos para mandarle saludos a, al buen Andrés García Franco y... Y bueno, pues sí, si, si no han visto su documental, La historia de la mexicana, pues yo no sé qué hacen aquí. <risa> Vayan a verlo. Pero bueno, muy bien, entonces ahí digamos que fue donde te, te que introdujiste al, al, al, pues al mundo, digamos, de, de Paula Valls. Pero transformar eso en un documental, o, o, o, pues no, no, no suena sencillo, ¿no? es, es este Imagino que, el, digo, si están sus, sus apuntes, sus calificaciones del kinder, imagino que eso debe ser un universo complicado. ¿Cómo, ¿Cómo empieza el proyecto del documental? Pues empieza unos años después, ¿no? O sea, como que sí me tardé en, en como que decir, va, me rifo. <risa> este, o sea, sabía que o sea, era un proyecto ambicioso y que... Pues, pues sí, o sea, que no iba a ser algo rápido. Entonces, pues fue como hasta finales del 2017. O sea, como un par de años después. O bueno, como año y medio después ya contacté a la familia de Pola y les dije pues quiero hacer esto necesito una carta como de, de pues de su apoyo para arrancar la investigación en el MUAC no o sea tengo que o sea pues eso adentrarme en ese archivo de como 50 cajas no de cuadernos y papeles y fotos entonces fue como ya ese yo pienso como de alguna forma el banderazo del proyecto y luego ya en el 2018, pues, fue ir al MOAC una veces, dos veces por semana a, a, a leer los diarios de Pola. Y así, así fue como empezó todo un año, como que me, cada vez me fui dando cuenta que, bueno, o sea, ahorita no, no puedo empezar nada si no reviso todo esto. Y sabía que iba a ser tardado, entonces, pues, me la llevé así con calmita, como año y medio, yo creo, más o menos yendo casi cada semana y digamos esto, esto supongo que a la muerte de Pola en algún momento llegan al MUAC eh, por la familia o, o no sé ¿cómo llegan los archivos al MUAC? Uh -huh. ah pues esa historia está buena porque eh, Edna Torres que es la que escribió la tesis sobre bueno su tesis de licenciatura sobre Pola Weiss, pero pues de alguna forma es un registro muy importante como de la historia del videoarte en México porque pues Pola acababa de morir ella fue su alumna y, y decidió cuando se entera de su muerte hacer su tesis sobre Pola y de hecho me acuerdo que Gregorio Rocha en Anarchivia tenía ahí como una copia impresa de la tesis de Edna y, y okay. Edna pues ella se avienta esa chamba ¿no? de, de decirle a la familia, convencerla de que los diarios y todo eso era importante y gestionó pues toda, todo el res, rescate del archivo que le tomó pues muchísimos años. O sea, no solo todos los papeles, sino digitalizar todos los, los videos, los videocassettes, todos los diferentes formatos que había en ese momento. Y eso, Paul había dicho que se quedara en TVUNAM. Eh, no. todo su material de video, entonces eso ahí lo tienen ellos pues desde entonces y de resguardo, y en el MUAC se hizo la donación como en el 2014, creo, que era justo cuando yo estaba también estudiando, y luego hicieron una expo en el MUAC en el 2014, y a partir de eso creo que hubo, y pues ahí también yo estuve en esa ola, como un, como un nuevo interés en la obra de Pola y se empezó a mover como internacionalmente y como que la gente se volvió a acordar, o bueno, o la empezó a conocer y los que ya la cono conocían se acordaron de que existía y como que, pues sí, ahí, ahí fue, eh, pues sí, como un, un mini boom, pero la verdad, pues sí, yo siempre digo que obviamente, pues la cha o sea, la chamba de investigación que nos hemos aventado Sabino, Alba y yo, que es el productor del docu, pero también eh, Edna, o sea, eso no hubiera sido nada sin la, lo que hizo Edna, o sea, que eso fue como el primer peldaño y luego, pues, realmente ni siquiera, o sea, sin Pola no hubiera guardado todo eso, ¿no? O sea, porque claro. Edna guardó religiosamente cada ticket de café, cada boleto del cine, no, entonces como que obviamente ella siento que era pues como un plan ahí de hace muchos años que estamos nosotros materializando pues qué, qué maravilla, pues, que, que como dices, no, no todo el mundo tiene esa curiosidad este, malsana por, por cuidar tantas cosas, digo, a, a algunos ya están a punto de corrernos de nuestras casas por, por justamente por tratar de, de hacer archivo de, de ciertas cosas que, que, pues, para el resto de, lo, de los humanos no, no les parecen interesantes, y, y bueno, qué, qué, qué maravilla poder tener acceso a eso. Y bueno, de entre tanto, digo, me imagino que eso no es no es sencillo de digerir todo este universo de, de, de cosas que, que hay. Eh, eh, eso, eso también ha sido parte, eh, como para que el, el, les, les tomara un, un poco más del tiempo de que calculaban para hacer el documental. Estaban ordenadas las cosas, está, eso también tuvo que ver, no sé. Bueno, que nos interesa pues un poquito este, este asunto justo de, de ciertos artistas, cuando se recuperan sus sus archivos, nos contaba por ejemplo Noyuli no, no, Conard, la, la hija de Dominique Conard, en el podcast pasado, pues que su papá tenía sí también muchas cosas pero completamente desordenadas y por supuesto pues eh, revueltas unas aquí y otras allá. Acá pues si bien se encontraban en un espacio no necesariamente implica que, que estuvieran acomodadas y ordenadas, eso, eso pues complica, complica ciertamente la, la tarea ¿no? Sí, o sea, creo que en ese sentido fuimos afortunados, ¿no? o sea, literal llegamos a un archivo ya catalogado, ordenado, preservado en, en un muy buen lugar, en el mejor lugar a lo mejor como de así a nivel institución aquí, o sea, obviamente eso fue algo, pues no sé, que nos, nos rayamos, pero eh, sí, o sea, también lo comparo porque hicimos o intentamos o estamos en el proceso de terminar también el documental del de Luis Aguilar, el, el, de la época de oro del cine mexicano, y pues sí, o sea, nos metimos a ese archivo, también en algún momento nos metimos en ese proyecto al archivo de Miguel Aceres Mejía, y pues era, este pues no, o sea, un mar de cosas sin, como, sí, no, sin, sin pies ni cabeza, la verdad, digo, es normal, o sea, pues, pues la gente normal no se pone así a super catalogar sus archivos. Este, pero también fue un proceso chido en el Moac porque como que pudo ser medio recíproco, o sea, ya nos veían tan, tan, tan clavados que pues en algún momento hasta les ayudamos nosotros como con algunas sugerencias de cómo ordenar cosas que tenían pendiente ordenar, o necesitaban encontrar un archivo y nos decían si sabíamos dónde estaba, o sea, como que creo que eso también fue como una bonita experiencia de, de que fue ahí como, pues, eh, nos echamos las manos mutuamente, pero pues sí, sí fue realmente una clavadez, ¿no? Creo que hoy en día no sé si hubiera tenido ese tiempo, el tiempo o la energía, pero como que estábamos muy, muy motivados y la verdad es que sí, o sea, tienes que ir un par de veces y le empezar a entenderle bien a la letra de Paula. Y, pues, sí, te picas, o sea, claro que quieres ya regresar a, a seguir leyendo lo que pasó, ¿no? O sea, como que también fue, pues, sí, fue muy disfrutable ese proceso. Qué, qué maravilla. Me está no sé, usted cuénteme. O, o, o, oye, me, me, me, llama, me llama la atención que, que hablas de, de formatos, como cuántos formatos había, hay en su archivo, que es como, a, a mí me, se me antoja que había un montón de diferentes formatos, que eso es un... Es un desafío, ¿no? De dónde, de dónde parte el, el material. Como cuántos formatos había o, o, o algo, algo así. Pues, co como esa esa primera digitalización ya la había hecho Debiunam, o sea, hubo muchos archivos que nosotros nos los dieron en DVDs, ¿no? O sea, que en su momento digitalizaron. Pues de todo, o sea, ya después fueron saliendo algunas otras cosas, y por ejemplo, sí había unas películas eh, de 16 que también de Super 8, o sea, ta, eh, un montón, hasta High 8 o sea, había como unos 50 que de repente era como que la, la hermana de Kitsia, perdón, la hermana de Paula Kitsia, de que ay, pues en el closet me salió esta caja. O Edna, no, pues yo ni pensé que ya estaba todo y resulta que me encontré con esto, ¿no? O sea que no, en su momento no llegó al Moaco a TV UNAM. Y ahí sí fue cuando empezamos a nosotros encontrar formas de, de, de digitalizar, que una parte la hicimos con TV UNAM, también este, nos ayudó con, con algunos materiales Ezequiel Reyes. Este, entonces, pues sí, Creo yo que nosotros en sí no manejamos tantísimos formatos porque ya estaba como mucho procesado por, por TV UNAM. Pero sí, de lo que, ah, un, un Betamax creo, también, un así, o sea, como, sí, o sea, Paul estuvo grabando desde los 70s hasta, pues no sé, el 89, por ahí. Entonces sí pasó por, por muchos formatos. Uh -huh. Y luego Maestro Bunt. No, pues yo pensé, que, yo pensé que ibas a seguir tú, pero eh, a, a mí me, se, me, se me antoja preguntar cómo, cómo a, a, bueno, ya no, no nos platicaste cómo, cómo llegas al a, a, a la obra de Pola, pero pero digamos como en, en, de, de tus antecedentes, me, me, me, se me antoja preguntar también cuál, cuál era tu, tu intención que hablabas un poco más de, de, de teoría, en, de, de estudiar una maestría un poco más teórica, ¿cuál era tu, tu intención, cuál era tu, tu, tu proyecto de, de investigación? Mm. Pues, eh, o sea, de lo que estaba estudiando antes, cuando arranqué, o sea, yo, yo como que sí... Eh, intento, o me encantaría lograr este, pues como si sí poder balancear un lado como práctico y un lado, o sea, como de, de una práctica más artística y un, y un lado como más académico, teórico, ¿no? Como si sí me interesa mucho la verdad ese, ese mundo y, y sí, o sea, yo, yo estaba este, estudiando como el, eh, los afectos de Deleuze y... Mm. O sea, como una cosa este, de, de sensaciones y de, de ¿cómo, ah, como sinestesia y todo como ah, fenomenología, y como una cosa así muy clavada de, del cine y no conocía yo mu mucho del cine experimental. Eh, mm. Mexicano al menos, ¿no? O sea, obviamente pues sí, sí conocías tan braca y... A, no sé, este, Jonas Mecas, obviamente sí, y me, yo fui, fue también creo que vale la pena mencionar y saludar a Jorge Lorenzo, que fue mi profe en la carrera, entonces eh, como que sí creo que fue también ahí una influencia importante y de las pocas personas que cuando les dije que estaba haciendo un documental de Polaba y sabía de qué le estaba hablando, este, y, y sí, como que sí conocía eso por él pero pues no, no mucho más, ¿no? Entonces, pues, ya después arrancando la investigación en el MOAC, hasta pensé que, hasta pensé que y quería hacer yo como mi doctorado a la par del documental, que era una gran locura, pero como de, así como hacer una cosa complementando la otra, o no sé. Y... Y me acuerdo que hasta fui, y es que me río porque no sé si quiero decir el nombre, pero fui a hablar con una persona en la UNAM, así como de esta idea de proyecto, y, y sí me dijo como, ¿pero Pola? O sea, ¿en verdad te interesa Pola? O sea, ¿esa, eso que hacía de ponerse una cámara y dar vueltas como loca, ¿eso se te hace interesante? Y pues sí, la... ¿Eh? ¿Perdón? ¿En terreno, ¿no? en la filmoteca? No? más. Eh, estéticas. Ah, ok. Ajá. Y como que sí fue ahí, pues sorprendente, ¿no? Que una persona que tiene como, pues ahí cierta, cierto poder. Pues, pues sí, o sea, como que es un hombre importante pues, pensar así de pola. O sea, sí fue como un, un bajón en su momento. Mm. Y ya, y ya, ojalá después pueda armar yo un doctorado, una investigación de doctorado, creo que no lo quisiera hacer sobre Pola, como que ya fueron muchos años, pero bueno, sí, como que sí me interesan esos dos lados. Pero sí hacen falta, ¿no? O sea, más allá de, de, de la apreciación estética o como quiera que sea que lo haya visto este personaje hace falta muchísima, muchísima academia eh, respecto a los artistas, videoartistas, cineastas experimentales mexicanos, muchísima más de la que nos imaginamos, y precisamente quizá es una de, los, de, los, de las cuestiones por las que eh, pues todo el mundo piensa que esto es ajeno, a, que, es, que son de otro planeta los cineastas experimentales, y que digo, todo este debate que de repente se da es si es arte, si no es arte, digo, más allá de eso, creo que eh, es parte del cine mexicano, eh, les guste o no les guste, a, a, como dice mi amigo el cibernético, a quien no le guste, eh, porque es un cine que se hace, se consume, y se, pero poco se estudia, poco se critica, no también es otra parte de, de, de la, de la, del problema, yo creo. Así que bueno, yo te conmino que sí escribas tu, tu, tu tesis doctoral, como dices, a lo mejor no de Pola, que estaría buenísimo con todo lo que sabes, seguramente... Eh, no sé si sea más fácil pero creo que sí es importante empezar a eh, a, a, a, a escribir eh, en este eh, en, eh, académicamente pues a revisarnos no o sea, porque justo a lo que voy es de repente hay personas fuera de México que saben mucho más de los artistas locales no o sea hay, yo, yo he visto textos y textos sobre Jimena Cuevas y dime aquí en México quién car, carambas conoce como debería conocer, y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena haciendo su homenaje nacional, pero ¿quién conoce a Jimena Cuevas? No? O sea, antes de esto, muchas, estamos contentísimos de que mucha gente descubriera su trabajo. Y, y, y Pola, pues es, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, gente que fuera de México la tiene este, en, en niveles altísimos, que le hicieron eh, exposiciones, bueno, que le abrieron las puertas en museos y galerías importantísimas en el mundo, y acá, como dices tú, de repente, bueno, y eso qué, ¿no? Entonces sí, siento que tu, tu, tu, tu aportación es importantísima. Y la verdad es que nos morimos ya de ganas de ver el documental. Pero bueno, vamos a llegar a, a ese punto. Yo solo quería aprovechar este, para combinarte pues que no lo, no lo dejes en el tintero, porque seguramente toda esta experiencia, si bien no hará más fácil tu, tu, tu trabajo, sí creo que lo, lo puede enriquecer. De, de, de, de gran, de gran man, manera, porque, digo ultra Ultracinema becó al maestro Bundt para que se fuera a estudiar a Canadá, eh, justamente para que regresara con una tesis doctoral que pudiéramos publicar como, como libro, porque esa es la parte que nos ha faltado un poco en, en, en Ultracinema, ¿no? Que también estamos por ahí tratando de subsanar, pero el maestro Bundt está allá haciendo justamente cubrir un poquito, un poquito de a poquito ese hueco, ¿no, maestro Bundt? Así es, porque sí creo que falta falta hablar mucho. Y además una, una pionera tan importante como Pola, ¿no? Que, bueno, Jimena Cuevas, que le mandamos un saludo también. Eh, sí, sin, sin Pola, yo creo que el, el, el panorama del videoarte sería muy distinto. Y, y a lo mejor me regañaría mi tocayo Antonio Arango por decir videoarte, este, entonces, pero bueno, le mando un saludo también al, al tocayo. O, oye, ¿qué? qué, qué eh, nos hablas a, a de, la, de, de la hermana de, de Paula? ¿Qué, qué, qué, qué relación eh, tuviste con la, con la familia? ¿Cómo tomaron el proyecto? ¿Cuáles fueron como las impresiones y, y, y cómo... Y pues si lograste como algún, algún contacto más estrecho con, con la familia que te permitiera conocer, adentrarte un poco más a la, a la figura de Paula Weiss. Sí, pues, pues sí, o sea, sí, creo que fue, pues es que ya fueron muchos años, o sea, de estarles pidiendo que me firmaran carta tras carta para convocatoria tras convocatoria que no se armaba, este, y pues sí, creo que sí. Eh, pues era indispensable generar esa relación de cercanía con Kitsia, la hermana, y con Fernando, que fue o es su viudo, y ellos dos son pues los, eh, los, los que tienen los derechos ¿no? de, de Pola, de la obra de Pola. Y pues con Edna también, que Edna al final es pues como la figura que resguarda toda la obra de Pola, entonces la verdad los tres desde el principio se portaron súper chidos, les emocionó el proyecto, o sea, como que nunca sentí para nada, digo, obviamente creo que en algunos momentos pues, sí era difícil el proceso y de repente pues hablar, que me contaran sobre su muerte y todo eso, o sea, claro que sí, sí fue a lo mejor no, no tan bonito para ellos todo el tiempo, pero en general creo que sí logramos pues tener una relación muy chida, inclusive eh, Iker, el hijo de Kitsia, que es músico, pues él está haciendo, terminando ya la música del docu O sea, hay tres rolas oh. de. Hay ahí como una, como un tema, como, que es que, como progresivo, o sea, como unas variaciones así de la canción del Vido de mi Corazón, que, que y que compuso. Y que pues, pues eso se me hace muy chido, ¿no? Que también él como, pues sí, como su tía, ¿no? O sea, como hacerle también un homenaje dentro del homenaje pero, pues, de la familia. O sea, creo que es, sí hemos logrado como ese tipo de, como de colaboración. Sí. Uh -huh. ya, y a nivel institucional, ¿qué tal? Digo, eh, el MAC evidentemente tiene, tenía que ser parte de... De, del proyecto, el unam obviamente, pero no sé, por ahí qué, qué dificultades o no, ya nos contarás, te has enfrentado, eh, cuál ha sido como el mayor reto, porque como, bueno, ya, ya lo, ya lo mencionaba Antonio, esto de los formatos a lo mejor se pudo resolver, porque pues ya muchas cosas estaban ahí digitalizadas, pero seguro, no sé, desde cuestiones legales hasta estas cuestiones familiares, eh, siempre tratar con, no directamente con el personaje, sino con sus herederos, pues puede resultar de, en, en ocasiones complicado, pero uno que, digamos, ¿cuáles han sido los retos para poder llevar a cabo este, este proyecto? Bueno, pues, sí, pues la falta de recursos, la neta, o sea, fue como un trabajo que ya sabíamos que se tenía que hacer, ¿no? Pero... O sea, pues aplicar a todo, ¿no? O sea, estar pidiendo dinero por todos lados. Y, o sea, como que era muy, muy, no sé, no sé si chistoso es la palabra, pero pues estar leyendo a Pola sus diarios, quejándose de la falta de recursos, de la falta de apoyo en México para crear, ¿no? Y nosotros estar ahí viviendo lo mismo. Eh, sí, tú, ganamos un apoyo del, del FONCA. Y bueno, obviamente tuvimos pues, lo del MOAC y TV UNAM en, en, que fue un apoyo en especie, súper importante, como dices, el apoyo de los herederos y todo, pero pues no es de que tuviéramos una ambición así de una superproducción, pero pues por lo menos digno poder, este, pues no sé, como que hacer un homenaje a Pola de una forma, pues no sé, menos este... No sé, o sea, como menos precaria. Digo, todo bien y nos adaptamos, y eso, como, eh, fomenta otras cosas, ¿no? De que todos estemos, pues, todos los que están en el proyecto estamos súper comprometidos y lo hacemos por pola, y es una cosa ahí medio idealista, o no sé, pero eh, sí, sí, como que un largometraje documental, como nos hubiera gustado en el sentido de. Un balance, ¿no? O sea, sé que no es un proyecto mainstream, o sea, sé que a mucha gente no le va a gustar, o sea, sí entiendo que es de cierta, o sea, para cierto tipo de público, pero pues también es lo que buscábamos era generar un balance para que sí sea un documento que pueda ser accesible y que la gente conozca por la Vice, ¿no? O sea, ese es el sentido. Entonces, sí, la, la verdad, pues luego se atravesó la pandemia, entonces complicó todo o sea sí creo que digo así honestamente sí siento que ese fue el mayor obstáculo pero fuera de eso como que todo se dio pues como no sé como no sé sea, no por sonar esotérica pero como que Pola ahí nos iba echando la mano <risa> No, oye, no, son, no, no, ah, no. Es este. No vas, vas, Antonio. Vas, vas. No, no, no, no, está bien, está bien, vas, vas, vas, vas, No, pues ya te di a ti. Ah, bueno, entonces, oye. Recuerda, recuerda, recuerda que este es tu programa y a mí me invitas, entonces tú tienes ah, bueno, preferencia. Este, o, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué sensación es la de, la, la, la de leer diarios de, pues de alguien tan importante? Porque, insisto, pues es, es pionera y, y, lo dice, y lo dice Edna en algún momento. No, no hay como un parámetro de comparación entre un antes, pero bueno, hay, después hay un montón de, de cosas, ¿no? Pero, pero un antes no hay... ¿Qué, ¿Qué sentías? ¿Cuál era como tu, tu aproximación a, a, a estos materiales? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste, esta, esta lectura? ¿Cómo tomaste esta lectura? Pues, obviamente, pues sí, sí, o sea, sí entendía esto que tú estás diciendo, pienso que a lo mejor, si lo hubiera entendido mejor, no, o sea, como que no me hubiera clavado tanto, o sea, como que es una historia súper es una cosa rara, ¿no? O sea, sí es como un personaje que tuvo una vida, o sea, de esas personas que tuvieron una vida súper interesante de principio a fin, o sea, obviamente es interesante su, su obra, importantísimas sus aportaciones, pero pues obviamente también la biografía era algo que a mí me, me, me resultaba súper atractivo, como, como que esta cosa de que luego volteamos, siento yo, a... a a idolatrar personajes así tipo, no sé, Kurt Cobain, ¿no? o sea, como personajes trágicos así, artistas, ¿no? Digo que no, no sé si estoy como tan de acuerdo con esta idea tan romantizada del artista, pero como que es una cosa que a la gente siempre le termina resultando así muy llamativo, no sé, ¿no? Eh, como estas vidas especiales, y la verdad, pienso que la, que la vida de Pola fue una de, de esas, ¿no? Y como que no tenemos que voltear a otros lados para encontrar esas historias. Eso también, había una cosa, yo me imagino ahorita, también la entiendo como medio feminista, o sea, de decir, ¿qué onda con esta morra? ¿no? O sea, como inspiradora en todos sentidos, o sea, me... Me llamaba mucho la atención su vida, me, me llamaba mucho la atención, obviamente, su, su obra. Y sí, como que fue eh, como volverme fan, no sé, o sea, como que volverme así súper fan de Pola y querer saber todo de ella. Y luego también como entender ahí una cosa medio ética también, ¿no? De que de repente ya estaba leyendo yo cosas que decía yo no sé, o sea, no sé si, de, o sea, está como fuerte, ¿no? De enterarme de cosas que no sé si ella le contó a, a muchas de las personas con las que yo hoy en día estoy teniendo contacto para entrevistarlos o así, ¿no? Y luego como encontrar diferentes versiones a lo que ella había escrito, ¿no? Entonces, pues también eso fue una cosa que me cayó el 20 como de decir, eh, yo voy a contar la versión de Paul. O sea, yo no sé, no me voy a meter en el rollo de quién, quién este, tendrá la razón o pues si hay una verdad o lo que sea, o sea, como que yo iba a contar la, la, la versión que está en los diarios de Pola, pero sí de repente pues escoger qué sí pongo y qué no pongo, ¿no? Porque sí sentía esa, pues sí, como una responsabilidad, la verdad. Y esa, esa justamente es como, como, como parte de, de, de una, una pregunta, eh, eh, o, obviamente no podías poner todo, ¿Qué, qué, qué, ¿a qué reto te enfrentabas a, a, a la hora de, de, de editar y decir, bueno, es que esto me encanta, pero lo tengo que quitar porque a lo mejor no fluye el trabajo? ¿Cómo te enfrentas a esa... Pues de pronto puede ser hasta un poco frustrante, ¿no? Decir, es que esta imagen me parece extraordinaria, pero no va, ¿no? O, o, o, o es un lastre para, para el documental. ¿Cómo te enfrentas a, a eso? Sí, oh, perdón, antes de que... Oh, oh, quiero aumentar un poquito esto. Oh, este, este, el dilema de esto, porque digo, con universos audiovisuales de repente debe ser complicado de, de, de decidir qué, qué, qué queda fuera y qué no. No, no es una... Digo, que ya hicieron una serie, de, de, de creo que son cuatro capítulos, ¿no? Pero digamos, universos así, audiovisuales tan vastos, no, no necesariamente una película de 90 minutos, cabe todo lo que quisieras contar, ¿no? Me imagino que si sí, esto que hizo el Maestro debe, debe haber sido un dilema, seguir haciendo, no sé, si hacer una parte dos. Híjole. Sí, pues de entrada eh, no dura 90 minutos, o sea, eso también ya fue como... Una de, una cosa que yo me di cuenta desde el principio, o sea, no sé, ahí pues sí un poco, no sé, no a veces pienso que ya no es un dilema y a veces vuelve a hacerlo, o sea, sí está cañón. Este, porque precisamente también por esa responsabilidad que digo de no existe una biografía de la de la pion, de una pionera del tamaño de Pola. o sea, no hay, nadie ha, se ha dado a esa tarea. Hay algunos, hay algunos textos, o sea, no digo que no se han hecho cosas, pero eh, contar su historia de vida, pues no se ha hecho. Y también decía yo, pues, ¿por qué voy a quitarlo si no está en otro lado? O sea, como, como que sentía esa... Pues digo, no sé si es responsabilidad o no sé, pero aprensión, no sé. Pero este sí, o sea, sí está largo el docu. Espero que no se sienta tan largo. Eh, y... Y pues sí, a, a ver, a ver qué, qué pasa después si realmente llegara como a algún formato más comercial, pero pues si no sucede eso, pues por, por mí está chido la verdad que dure eso y que ahí está la historia de Pola. También Pola como que hacía muchos recuentos de su vida todo el tiempo, hay muchos textos de de hecho hay como un texto eje en el docu que es una cosa que ella escribió de... de entonces, pues así de nacita tal día, luego me pasó esto, mi primer novio, después me pasó tal. Y eso como que lo hacía muy seguido. Entonces, es lo que digo, que realmente Pola como que ahí había dejado el camino de, de cómo quería, o sea, pues sí, que, cuáles eran al menos esos eventos importantes de su vida. Y, y tuvimos la fortuna de, de esto, de la serie de TV Unam, de decir, bueno, a lo mejor en el docu, no se puede hablar tanto de, de lo importante de su obra, que claro que se menciona, pero no podemos profundizar a lo mejor en videos específicos mucho tiempo o así. Entonces mm. tuvimos este, este formato de tele, donde sí nos clavamos como en un tema eh, pues, de su obra en, en cada capítulo, para que en el documental, obviamente se habla muchísimo de su obra, de sus aportaciones y todo, pero como muy mezclado con su biografía, pues eso, como que pudiera ahí ser una especie de cosa que se complementa. Uh -huh. Y pues también, digo esto no sé, no sé porque se está todavía como cocinando mucho, pero pues también eh, eh, estoy armando ahí como una idea con Marcela Cuevas de hacer una, eh, como una curaduría de documental expandido e invitar a una serie de artistas a hacer como homenajes a Pola. ¿no? O sea, como, como que se me hace chido también que pues, es una investigación muy profunda y como buscar diferentes salidas, ¿no? O sea, a lo mejor lo, lo lógico sería una publicación, un libro. Siento que me tendría que tomar así un break antes de hacer eso, pero pues a lo mejor, o sea, como que sí se me hace que vale la pena explorar diferentes como salidas de la investigación. Oye, pues suena, suena muy interesante, sí, creo que, que podría, podría ser interesante para, para la gente una vez que, que avance el camino del documental y que la gente se... se pues los que no la conocen tengan acceso a, a, a, esta, a este trabajo, a su trabajo, que lo vayan... Este, conociendo y, eh, y bueno, pues, que se sientan inspirados, espero que funcione, nosotros hemos hecho así cositas de colaboración con, con gente, invitando convocatorias y demás y, y siempre resultan experimentos muy, muy interesantes. Y, y bueno, pues la verdad es que, que eh, te, como te decía, estamos que nos frotamos las manos, no sé si en otros lados, ya te lo pidieron, ya te, ya te comprometiste a, a lo que sea, pero acá en Ultracinema, insisto, estamos, estaríamos más que contentos de, de poderlo compartir con, con nuestro público. Y, y pues eh, que nos cuentes un poquito que, cuáles son los planes de, de, a partir de ahora. Ya tuvieron una función como de presentación en, en sociedad, de, no sé si fue como preestreno... <risa> que me habías, me habías hecho el honor de invitarme, pero desafortunadamente pues mis... Tengo demasiados hijos que cuidar por acá, no me permitieron escaparme. Pero, este, ¿cuáles son como los planes eh, en el plazo corto? ¿Cuándo la gente puede esperar eh, poderlo ver? ¿Cuáles, así que, que, van a hacer? ¿Lo van a mandar a Filming Latino Directo? ¿Van a esperar eh, buscarle eh, su, su corrida en cines, festivalearlo? No sé, cuéntanos. Pues, pues sí, sí, el plan es festivalearlo. Eh, de ahí también luego el dilema como de, de, de la duración o del formato, pero sí, este, pues sí creemos que vale la pena que tenga esa corrida. Este, y pues sí, o sea, ya estamos ahorita pues, planeando arrancar esa, ese tipo de de aplicaciones y pues de, pues de armar ahí esa ruta, ¿no? O sea, obviamente, pues está, o sea, creo que estaría súper chido que estuviera en Ultracinema. Pues también queremos estar en donde podamos estar, ¿no? O sea, creo que ahorita pues ya el punto es que se vea, ¿no? Después de tanto tiempo que ya se vea. La parte comercial, pues, a ver si llega... ¿no? O sea, creo que filming Latino y plataformas este, así, pues, eh, eh, sin, sin, o sea, no le no veo como complicación en que, en que eso se pudiera lograr, pero pues ya sí. así una cosa más de cines, pues la verdad, honestamente lo dudo. Entonces, pues, a ver qué pasa. Pero está todo ese circuito, ¿no? Que, que tú lo sabes perfectamente, Andrés García Franco, cuando se dio cuenta de que nadie iba a mover un dedo por, por mover su documental a esos niveles que deberían haberlo hecho. O sea, es un documental que necesitábamos ver en salas, en salas comerciales. Pero bueno, obviamente, obviamente el, el, el duopolio jamás iba a permitir que esa película a sus alas porque justamente eso es, un, eso es, es una, un trabajo que reflexiona sobre la distribución de cine en México y, y, y las trampas que, que le ponen al cine mexicano, entonces bueno, pero él pues acudió a esta, esta creciente eh, eh, familia de, de espacios de, de, de exhibición, pues eh, que son no son otra cosa sin esfuerzos, este individuales, se llama, estoy en el podcast no son esfuerzos individuales de, de, de colectivos personas así en todos lados de la república, no sé por ahí puede ser o sea evidentemente pues a lo mejor eh, eh, eh, eh, así como están las cosas una, un, una corrida comercial pues sí puede ser eh, un poco compleja pero bueno pues sí están alternativas, está MUBI también que quizá, quizá estos cuates tienen un poquito la la, la mirada puesta en, en, en otro tipo de cine un poco más, más abierto y, y bueno, no, no, no, este, no, es evidente que pues, esa es una problemática, ¿no? Que de repente tienen, o sea, es, es terrible, ¿no? La gente hace un, sus esfuerzos por terminar su película y de repente, pues incluso los propios festivales se ponen sus moños, ¿no? Ay, que si no es estreno, ay, que si dura tanto, ay, que si las arañas. Entonces, bueno, Afortunadamente por acá no tenemos esos conflictos, pues así puede ser así de tres horas, tres horas que vamos a recibirlo eh, con, los, con los ojos abiertos, si a decir con los brazos abiertos, pero no con los ojos abiertos, porque la figura de, de Paul Weiss es, este, pues ya era hora, ¿no?, de que, se, de que alguien se atrevía a contarla, creo que es un momento, además es un momento justo, ¿no?, creo que eh, es un momento ideal en donde se está... Eh, viviendo una, una, un cambio de pensamiento histórico para, para las mujeres en, en general para, para el, el papel de la mujer en esta sociedad para el cine experimental para así digamos llamémoslo cine experimental y, eh, y, y, y, y como bueno son son personajes como pola como la propia Sara minder como jimena cuevas son eh, personas que han dado la cara por, por esta forma distinta de hacer cine y y pues aplaudimos grandemente que, que, que finalmente haya, alguien se haya atrevido a, a contar la historia de Pola, porque seguramente eso va a derivar, como decía, va a inspirar a muchas, mucha gente, va a inspirar a otras otras creaciones. Y, y bueno, pues este, ya que más puedo hacer para convencerte ah. de, que, no, de que los trenes en ultracinema, ya, tenía que decirlo, punto, ya. Todo este truco, todo esto es un truco para emboscarte, <ríe> invitarte al podcast. No, no es cierto, no es cierto, pero sí, eh, la verdad es que eh, acá, acá lo, lo vamos a recibir. Ya no sé, ya esto me puse, ya, ya me dio pena, ya me voy Maestro Bunda, ahí, ahí termino la vista. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eh, ahí está, este... Um, sí, pero yo... Te lo puse nervioso Maestro Bunda. Sí. No, es que vi que mutearon al mismo tiempo y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Oye, yo también quería decir que lo que sí también pienso que puede ser y que ya más o menos empieza como a vislumbrar ahí un camino también muy chido, sobre todo como en museos, galerías, o sea, como espacios culturales, o sea, yo pienso que ahí seguro este... Va a haber mucha oportunidad de, de verlo, obviamente queremos festivalearlo, como digo, pero pues sí se me hace eh, como muy lógico que sean este tipo de espacios donde, donde también se puedan hacer cosas. O sea, por ahí había interés de Leonora Carrington este, y pues también estos espacios en, en, en, en, de, de, donde colaboré en Londres e inclusive así, pues Paul expuso en París. Entonces también hay por ahí un curador en París que se enteró y que quiere, o sea, como revisitar la obra de Pola, o sea, como que siento que medio que es, igual en una de esas se repite la, la historia en ese sentido de, de que sí son a veces en, en otros lugares donde, donde hay este pues más ese interés, pero bueno, no, a ver qué pasa, o sea, yo espero que le vaya bien de cualquier forma. Porque yo, yo creo que ha generado expectativas, no sé, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo recuerdo haber visto una entrevista que te hicieron en TV UNAM, y justamente ahí me enteré que, que existía eh, pues este, este proyecto, yo creo, que, yo creo que todavía estaba como, como gestándose un poco, y, y, y yo creo que me, me parece bien interesante que que, que se esté generando esta esta expectativa no porque sí es un personaje importantísimo yo yo yo de hecho no sé de dónde saqué que Pola no era mexicana bueno ya lo dice que es venusina no este o, o de origen venusino algo así este yo no sé de dónde lo saqué pues ya yo ya hacía fake news antes de que fuera mainstream entonces este yo no sé de dónde saqué eso entonces me pareció interesante interesante pues enterarme de muchas cosas que tenía profundo desconocimiento. Entonces, pues sí, estamos como muy, muy, muy ávidos de, de ver. Y además tienes entrevistas con Sara Minter, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que también es un, un súper personaje y, y yo creo que también heredera de, de lo que hizo, hizo pola ¿no? Sí, ahí hay otra sorpresilla también, que es que ya no quiero spoilerear pero sí... Sí, es, está padre la presencia de Sara. Este, ay, pues sí, no, mejor no, no sé, no quiero, no quiero spoiler. Eh. No, está bien, está bien. Oye, y, y mencionabas, o sea, tienen pensado en, en para, digo, sería como una cosa interesantísima en paralelo de, eh, obviamente en los espacios en los que se pueda en paralelo del, del, del documental, una selección de sus trabajos, o sea, como eso, eso sí lo tienen pensado, porque... Que eso sería fantástico, ¿no? O sea, poder presentar el documental y además una selección de trabajos de, de Pola como para que la gente eh, una los puntos, ¿no? Uf, sí, pues eso estaría increíble. Sí, pues sí lo hemos pensado, claro. Y por eso hablo como de, de que quizá como en museos o galerías pueda haber espacio o en festivales como ultracine, cinema que les interesa ese tipo de expresiones, ¿no? O no sé, o sea... Creo que sí es posible y sería lo más, sería como lo ideal, sería lo ideal, ¿no? Que se viera el contexto y luego se viera el docu. Este, sí lo hemos pensado y pues, y creo que, o sea, por ahí también la idea que teníamos con el Eleonora Carrington va por ahí. Entonces, pues sí, ahorita ya estamos como entrando a ese siguiente paso, ¿no? De empezar a a planear todas esas siguientes locuritas de cómo lo vamos a, a exhibir. Pues qué maravilla. Nosotros nos frotamos las manos, estamos al pendiente con la puerta más que abierta y este, sí, literalmente aquí el maestro punto se, se está frotando las manos. Y no sé, maestro Bundt, algo que quiero usted agregar, ya estamos eh, pues con, con cerca de, de, del tiempo. Pues, este, pues, eh, pues nada, a, a agradecer a Alejandra que nos haya dado un poco de su tiempo y además para hablar de un personaje yo creo vital, importantísimo para el, el mundo audiovisual en México que pues como hemos platicado no se le da como su, su justa dimensión no, o no se le había dado su justa dimensión y a mí me parece extraordinario pues, pues la, el, el atrevimiento de Pola, ¿no? De hacer su tesis en video, cosa que aplaudo enormemente y envidio enormemente porque cómo me está costando trabajo redactar. Pero bueno, esas son otras cosas. Y pues bueno, esta emisión está dedicada a mi tío Antonio, que hace 28 años dejó este mundo en este día que grabamos. Entonces, pues, él, él me... Me inculcó el gusto por el cine, entonces, pues, qué mejor que eh, homenajearlo en este podcast más pirata de las redes. Gracias, Alejandra, y pues, pues eh, yo me pregunto también qué, qué hubiera pensado Pola de este, de este podcast, ¿no? Esta, hubiera estado, hubiera estado, ¿qué, qué habrá pensado, ¿no? Estaría interesante... Preguntarse como, como, como, estas, estas cuestiones, cómo hubiera participado, a lo mejor nada más nos hubiera mandado un video tal vez, o saludos en video, no sé, algo, algo se me ocurrirá en algún momento, pero, pero pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y pues Alejandra, sí, sí, eh, estamos muy, muy contentos de que nos hayas... Eh... Acompáñanos no algo que nos quieras, no espolear no, no el documental, pero sí algo con lo que quieras cerrar. Pues, ay, pues que ojalá lo vayan a ver, que ojalá este, le digan a más gente que vayan a verlo, que es importante conocer quién es Pola, que pues me da mucho gusto como ya estar entrando en esta etapa también, ¿no? De que ya, ya se siente inminente. Y esto que decían de la expectativa, pues sí, ha sido una cosa que, bueno, a lo mejor un poco sí la hemos fomentado nosotros, pero también siento que eso que dicen de que ahorita como que es un buen momento, como que hace sentido, no sé, como que así, así se siente un poquito, como, como que, pues sí, a pesar de que ha sido largo y difícil en momentos, como que creo que, pues que ya llegó el momento justo en el que tiene que, que salir al mundo el bebé y cómo como les fue en el MAC por cierto o Ay, sea, creo que eso puede ser un indicativo de de de, eh, de lo que viene no ese ajá pues ajá como que si sí era la idea eh, le fue pues muy chido digo estábamos ahí entre amigos y crew y familia de pola o sea fue realmente una cosa muy privada eh, pero pues también el sentido era ese, ¿no? Como, como ver, probarlo por primera vez ante más gente y ver si sí si se reían, donde queremos que se reían o así, ¿no? Y, y, y creo yo, siento yo que le fue muy bien. Este, pues vamos, vamos a ver qué piensan los demás que no saben ni quién es Pola o que a lo mejor solo les puede generar algo de curiosidad, pero... De, creo que ahí va a venir el verdadero reto, ¿no? Pero, pues la verdad yo me siento súper contenta con, con la chamba que hemos hecho, o sea, como que también ya estoy en un momento de dejar ir, así, el documental también tomó su vida propia, o sea, o sea lleva su propio ritmo, su propio, no sé, como, como que yo ya así nada más medio lo cuido en lo que llega al final, pero este sí, como que ya en algún momento tiene que cerrar y ya, está, ya estamos en ese momento y, y pues es emocionante pues lo que, lo que vaya a suceder a partir de ahora Pues qué, qué maravilla pues ya este, insisto, estamos, estamos a, a la expectativa de, de, de ver qué pasa, estamos muy pendientes y, y pues gracias Alejandra por venir, contarnos un poquito más acerca del proyecto cuando llegue a, las, a donde sea que sea, las salas a su, a su cineclub más cercano. Eh, si ustedes tienen un cineclub y están oyendo este programa, levanten la mano, díganle, es, busquen a Alejandra en, en las redes, está el propio Instagram de, de, del documental, en donde se pueden poner en contacto y decirle, yo quiero pasarlo. Por favor, hagan, eh, todas estas cosas que hacemos, de repente, eh, el maestro Bundy y yo reflexionamos un montón porque pues de repente las hacemos y, y, y, y las, los eventos en vivo es cuando te das cuenta, ¿no? Que se conectan 10, 15 gatos y dices, bueno, ¿para qué carajos estoy haciendo esto si, si a bien poquita gente le interesa? Entonces Y sabemos que hay mucha más gente que le interesa, muchísima más gente que de repente, pues por, las, por cualquier situación no se manifiestan. Pero proyectos, de por sí el, el cine mexicano eh, es, está, está, tiene una competencia muy desleal contra el cine hollywoodense cuando, cuando finalmente... O sea, no, ya no hablemos de sus procesos productivos, ¿no? Porque bueno, pues ya nos contó Alejandra que ha sido todo un camino largo y sabemos perfectamente que hacer documentales en México, pues cualquier película, cualquier película en México no es, no es sencillo, toma años, años, verdaderamente años, entonces bueno, cuando finalmente llega a, a este proceso donde se, se, se, se, se necesita ver pues eh, están eh, situaciones como las que ella dice, no, bueno, no, no, no, no aspiramos quizá, de plano tenemos que renunciar a una corrida comercial o lo que sea que tengamos que hacer, el caso es que se vea y, y, que, y que la gente no lo aproveche, creo que esa es ahí donde, donde sí eh, eh, necesitamos que la gente se ponga las pilas y empiece a consumir estos productos audiovisuales que además de ser interesantes, además de, ser, de, de hablar de temas interesantes, pues están hechos con un montón de pasión, con, con el interés de, eh, de, de mostrarnos facetas de, de personajes interesantes, de mostrarnos otras formas de, de pensar, de hacer cine, de, de crear en términos de imágenes. Entonces, por favor, por favor, cuando salga, cuando sienta que está cerca de su, de su, de su lugar, donde estén en ese momento, corran, vayan, llenen la sala, inviten a sus amigos, Puede que no les guste, puede que no les no entiendan el arte de Vice, puede que el documental no, no, pero cuando menos ya lo vieron, ya pagaron su boleto, y eso va a contribuir a que se sigan haciendo cosas como como como, como esto, ¿no? Proyectos como el, el, el de Alejandra. Alejandra, muchas gracias por, por acompañarnos. Ay, muchas gracias a ustedes por invitarme, estuvo súper chido. <ríe> y pues bueno, nosotros eh, vamos a seguir aquí buscando. Eh, pues más proyectos de archivo con qué platicar, porque, pues ya saben, o sea, el, el, el, el Ultra cinema básicamente está parado sobre los archivos, con un pie en su, en su reutilización y con el otro pie tratando de fomentar pues, que se, que se preserven, que se conserven, que se revaloren, etcétera, etcétera. Mientras. Y es nuestro testimonio de nuestro paso por el mundo, entonces yo creo que es bien importante. Tener esa conciencia, ¿no? Y además, pues a pesar de, de lo trágico de, de su muerte, Pola sigue allí, ¿no? Pola sigue en su obra y trasciende. Y seguirá, y seguirá, y seguirá porque, y porque seguirá. este documental va a darle más vida, ¿no? Va a quedar ahí como un testimonio de, de, de, de su obra, de ella y de quienes la conocieron bueno, Alejandra, muchas gracias aquí los, gracias. Aquí los esperamos la próxima Mucha emisión, emisión. Eh, de esto que fue Nada es original, el podcast más pirata, más eh, archivístico y más pet friendly de, de las redes nos escuchamos en la siguiente bye bye Nada es original el podcast más pirata de las redes